Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, a ver, hoy tenemos un video, creo que nunca lo hice en mi vida, me parece, si no mal recuerdo. Nunca lo hice, es la primera vez que voy a hacer esto y es abriendo cajas. ¿Cómo así? ¿Cómo, Nando? ¿Abriendo cajas? Pero ya el año pasado lo hiciste, ahora lo acabas de hacer hace poquito también, abriendo 200 cajas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, bro? ¿Sabes por qué es distinto? Porque estas son... Las 75 cajas que uno podría llegar a comprar con, un, con su dinero real, digamos. Lo máximo que vos podés llegar a comprar en un solo pack, no obviamente podés comprar 75 y después 75 más si querés. Bueno, pero poniendo por ejemplo 2000 pesos argentinos, esto es el máximo que te podés llegar a comprar. Ok, entonces yo quiero que ustedes vean, que ustedes analicen y saquen sus propias conclusiones. Eh... Con respecto a lo que tenía que ver con las cajas. Bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir. Eh, vamos a ir abriendo. O sea, de a poquito vamos abriendo las cajas, ¿bien? Y vamos a ir abriendo de cinco cajas. Para que ustedes vean, por ejemplo, yo. Bueno, a ver. Eh, che. Estás en la duda, digo, ¿qué hago? Me las compro, no las compro, a ver, me las juego, sé que viene Navidad, tengo que pagar las cosas de Navidad, eh, Año Nuevo, eh, te cobré el aguinaldo, el sueldo, todo. Pero, ¿realmente valdrá la pena? Bueno, yo acá se los estoy mostrando, ¿bien? Vamos a ir abriendo de a poquito, ¿no? tipo de a 5, así, tipo para que ustedes vayan viendo y si vale o no vale la pena comprar las 75 cajas, ¿ok? Que es lo que ya te digo, o sea, repito, lo que uno puede llegar a comprar con su propio dinero, ¿bien? Porque el anterior fue un regalo de Wargaming hacia los CC, 200 cajas que es un montón, pero tal vez puede que esas 200 cajas una persona con un sueldo normal y con una familia no los pueda llegar a conseguir, o ¿okay? es más difícil, ¿no? Yo si fuera por mi propio mi propio recurso económico no me puedo comprar esa cantidad de cajas ni de casualidad ¿bien? Eh, es así. Básicamente es así Así que bueno, recibimos 2.50 una semana Acá tenemos 7 y 3 son 10 11, 12, 13, 14 y una 15 15 días de cuenta premium Tenemos eh, 2.50, 2.50 son 500, 7.50 1.000, 1.250 de oro Ok Vamos 5 cajas más Lo voy a hacer rápido, más o menos Para que ustedes tengan una idea de si vale o no vale la pena Ok, es una cuestión más eh, Tipo, ágil eh, 250 250 son 500 Y 250 son eh, 750, 1000 1250 Yo confío para mí, es más para mí Yo prefiero hacerla tipo Bueno, la, la hago, la, creo que va a ser La última vez que lo hago de 5 eh, cajas porque para mí trae mala suerte Pero es tipo una cuestión re personal Que no tiene nada que ver con nada, ¿bien? Eh, 250, dale A ver, vamos 2.50, seguimos. Está complicada. ¿eh? El Matilda Black Primes son 1.750 en espacio de garaje y 250 son eh, 2.000 de oro acá, nada más. ¿Ok? O sea, nada más ni nada menos. O sea, buenísimo. O ya. Espectacular. Eh, adorno 2.50, un día de cuenta premium. Perfecto, vamos. El PZT15, que son 900 de oro, y 2 son 9 y 2, 11, 1050, ¿no? 1150, perdón, 1150. 500.000 créditos, perfecto, me viene re bien, 250 de oro, dale, vamos. Esto es 75 cajas, chicos, compradas con su... Esfuerzo con su sacrificio, ustedes saquen las conclusiones, saquen sus propias eh, ideas, si realmente vale o no vale la pena eh, comprar cajitas de eh, navidad, ¿bien? Me tocó el bisonte, obviamente ya lo tengo, me lo dio Wargaming. Y además me lo dio en las cajas. Con lo cual son 10.200 más 250. Son eh, 10.450 de oro. Buenísimo. Seguimos. Tuvimos la suerte. Un día de cuenta premium, 250 de oro. Dale, bárbaro. Va. Seguimos, seguimos. 250, un día de cuenta premium. Tranqui. No pasa nada. Buenísimo. Buenardo. 1250, un día de cuenta premium, tranqui, ahí Estas son las primeras cajas, bien, las que te aparecen Arriba de todo en la cuenta premium En la tienda premium, mejor dicho eh, Son las primeritas de todas las que yo compré pues, Más que nada para hacer el video, lo hice eh, 1250 de oro, joya, buenísimo Buenardo Otra cajilla eh, 500 de oro, ok, dale, vamos 250, un día de cuenta premium. Creo que esa sería una de las peores, me parece. 250, un día de cuenta premium. Otra vez. Ah, no. 750, dale, ok. Perfecto. Perfectirizillo. 250, 100 mil créditos. Bueno, ok. No está mal. No está mal. No está mal. 500 de oro. Buen ardo. Eh, seguimos abriendo cajillas. 250, un día de cuenta premium, la peor de todas Ya dijimos me tome y me... A ver, 250, eh, 100.000, ok, bueno Perfecto, perfecto Dirigillo eh, 250 y 100.000 créditos Bueno, bien, ok, ok Ok 250, 500.000 créditos Ahí me gustó un poquito más me gustó un poquito más. Los créditos nunca vienen mal. Nunca, nunca. 500.000 créditos. Buenísimo. Me resirve. A mí los créditos me vienen espectacular, bro. Siempre. Tocos locos que son? 900. 900, 9, 10, 11, eh, 1150. El Matilda, otra vez. Black Plains. Ahí de. Mil, do, o sea, 2000. 2000 de oro más un espacio de garaje. Buenardo. Joya, joya, 250 y 100.000 créditos, ok, nos quedan 38 por abrir todavía, 38 cajas, tranquilos, tranquilos que podemos seguir obteniendo cosas, 900 más 200 son 1150 de oro yo lo que más quiero son créditos, es la verdad Sinceramente lo digo porque creo que es el recurso Más valioso, a ver Además del, del oro de Watt porque Podés farmear créditos Pero es más complicado, un torneo Te juega un tornito y sacás un par de oritos Tranqui, el locus 1150 de oro, Bonardo Vamos 500 de oro, ok, ok Eh, una semana de cuenta premium y 250 de oro. Bueno, no está mal. Antes que un día de cuenta premium y 250 de oro, prefiero eso. Mil veces. 500 de oro y un adorno a nivel 2 o 3, no sé qué. Buen ardo. Ahí me agrande un poquito. Eh, una semana de cuenta premium, 250 de oro. Dale, perfecto. Esto, recuerden, chicos, es una guía para que ustedes tengan en cuenta si decís, ¿qué hago? ¿Me compro? ¿Me compro? ¿Me puede llegar a salir esto, lo otro? No sé qué. Eh, bueno, acá tenés Esto es, yo eh, puse el dinero Para que ustedes vean si les sirve O no les sirve comprar 75 cajas Otro va a decir, no, yo prefiero comprar tres O no sé qué, dos mil pesos Hablando en Argentina, ¿no? Dos mil pesos en Argentina es un montón, que lo otro, No puedo, listo, no pasa nada Pero, más o menos, ¿no? Es, es tipo una guía Por decirlo así eh, Nos quedan 28 cajas, 900 Otra vez, 1.150 de oro Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien 250 y mil créditos, ok. Perfecto. 250, esto para mí es uno de los peores. Para mí, ¿no? En lo personal. Un día contra Premium dos 250 de oro, o sea, es lo más pedorro que te puedo tocar. Porque un día contra Premium no me sirve para nada. Eh, prefiero antes cualquier otra cosa. Pero bueno, esto es totalmente aleatorio. Es random. pensá que, que te puede tocar. Esta está, otra vez lo peor. <risa> Por los búfalos de de, de, de, de, no sé 250, bueno, ahí va, mil créditos me sirve Eso sí me sirve O ya 250, 7 días de cuenta premium, ahí va Eso sí me gusta, ¿ven? Ya no es lo mismo que un día de cuenta premium y 250 de oro. No es lo mismo, bro, no es lo mismo 500 de oro. va, sirve, sirve Sirve eh, ¿Qué tenemos acá? ¿100, 250. Dale, perfecto. Fíjense que la mayoría son eh, un día de cuenta premium y 2.50 de oro o eh, 100.000 y 2.50 de oro, más o menos por lo que estoy viendo, ¿bien? Más o menos. 2.50 y un día de cuenta premium. Uh, la ISU, lindo. La ISU 152K, obviamente ya lo tengo. Pero son 8700 de oro. Más 250, son 8950. Más un espacio de garaje. Más los adornos, esos bebotes hermosos. Lindo, lindo, rico. 250, en día cuenta eh, premium. El PR todavía, otra vez, otra vez. 100.250, vale, me gusta Ese me gusta, ese como mínimo me gusta Pero lo que no me gusta es 250 de oro Y un día contra premium ese Ahí está, ese, este es el pack que a mí no me, no me va No me va, me parece demasiado Pobretón ¿No? Estás pagando dinero, dinero real Como parecía, bueno Otra vez, otra vez Otra caja perdida, ya van dos Más toda la que pasamos, ¿no? O sea ahora un montón, 500 de oro, vale, vale Me gusta, eso sí me gusta Otra vez... No sé... Un día de cuenta premium. Ok. No sé cuándo un día de cuenta premium. Bueno, po. Tres días de cuenta premium está bien. Bueno, prefiero tres antes que uno. Algo es algo, bro. Bueno, ok, ok. Me nos quedan ocho cajitas. Bien. 8 cajillas. Pff, otra vez 250. día de cuenta premium. 100.250. Vale, me gusta, me gusta. No, porque, o sea, de 100.000 en 100.000 va sumando un montón. Es un montón. No, no os quejéis. 100.250. Vale, vale. Mientras no me des 250. un día de cuenta premium, vale. 100.250. Bien, ok, ok, me gusta. Me gusta, me gusta. Acá tenemos eh, 100.250. Bueno, ok, perfecto. Nos quedan tres cajas: esta y dos más. 250. Eh, un día de okay. 250. Un día. Ah, no. Ah, 500.000. Cremita de la buena: 500.000 créditos. Está buenísimo, bro. Me encanta, me encanta. Porque viene, los créditos me encantaron estos créditos. 750 ok. Listo, perfecto. Bueno, chicos. Ahí tienen sus 75 cajas. Bien, eso fue. Empecé la, eh, todo esto con 100.000 más o menos de oro. Y terminé con 150.900 Nos tocó la 152k. Nos tocó el bisonte. Bueno, un par de casas de perdón. De tanques premium y demás pero más o menos ten en cuenta que más o menos en promedio en promedio te van a tocar más o menos en 75 cajas unos eh, 51 mil de oro más o menos bien eh, algún tanquecito si no lo tenés puede ser que alguna vez no hayas comprado no hayas hecho lo que sea por, por tener un tanque puede ser que lo obtengas entonces yo qué te digo che Nando qué hago lo compro lo compro estoy ahí en el borde eh, yo te recomiendo de corazón que si tenés la plata, si tenés, mira, esto es muy sencillo, ¿bien? Te hablo en criollo porque los argentinos sabemos mucho, bueno, en realidad los latinos sabemos mucho lo que es, eh, tipo, no tener un sope, no tener plata a veces. Entonces, yo te digo la aposta para mí. Si tenés todos los gastos cubiertos en el mes, tipo, Navidad tenemos acá, acá, la comida, no sé qué, el mes comer la Vinaldo, no sé qué, pum, ¿Qué, ¿en qué gasto? ¿Un gasto para mí personal? ¿Algo que me dé satisfacción? Y comprate las Comprate las 75 cajas. Son 2.000 pesos ARS. ¿Cómo vas a decir? No, porque en México, en Perú, en Colombia... No lo sé, bro. Cada uno sabe, o sea, yo estoy en Argentina. No, no, no sé los precios de los demás países, pero... <coughs> lo que sí sé es que... Eh, me parece una buena oferta a nivel eh, lo que te da. bien, es, es, Te da bastante por eh, 2.000... Repito, 2.000 ARS, 2.000 pesos argentinos. Es un montón lo que te da. Te da tanques premium. Te dan, siempre las cajas de Navidad son las mejores. ¿bien? Dentro de todo. Dentro de los eventos anuales, las de Navidad son las mejores. ¿Por qué? Porque son las que más recompensa dan. ¿bien? Eh, entonces, yo la verdad es que sí se las recomiendo. Otras cosas me van a decir, no, pero esto no Bueno, yo tal vez otras cosas no se las recomiendo Pero estas, sí Si tenés la plata para hacerlo Sí, si obviamente me decís mira ganando, la verdad que apenas llego para comer Y no, brother, no las compres Y claro que no, obvio que no No, no, no le vas a dejar de dar de comer a tu hijo Por comprar 2.000 eh, pesos en, en, en cajas de Watt Eso está claro, bien que no hace falta que yo lo diga Ya depende de la conciencia de cada uno Yo lo que les digo es Tenés la posibilidad ¿Sí? Dale. Buenísimo. Ok, sí. Ahora, ¿tenés el dinero para hacerlo? ¿Tenés un resto, un, un ahorro, por decirlo así? Bueno, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero dejar en claro. Y esto lo hice aparte, Guardamín. Esto no lo auspicia a Guardamín. A mí, Borgamín acá no me importa nada. ¿Bien? No me interesa nada lo que diga Guardamín acá. Esto lo pagué yo con mi plata, con mi dinero, con mi sacrificio, mi esfuerzo. Lo pagué yo. Entonces. Como de persona a persona... Como de, de tanquista a tanquista... ¿Vale la pena? Sí vale la pena. ¿Bien? Entonces... Así como te voy a decir... Mañana, no sé... Saca un evento... Y no vale la pena... Te voy a decir... mira bro... La verdad... No vale la pena. Pero es así, ¿ok? Pero acá... Sí vale la pena. Por lo menos... Yo lo veo así... Y es mi recomendación. Si les interesa esto... Si quieren... Me dicen... Che, ando Abriste aunque sea... Uno o dos packs... De tres cajas... A ver si vale la pena... O no vale la pena... No sé qué... Decime... Sí, estoy ahí en duda de, los, de, de las cajas chicas Porque no sé, a ver qué me puede tocar Dale, dejame en los comentarios déjame like en este video Y cualquier cosa, hacemos una apertura de cajas chicas ¿Ok? Así que bueno amigos, les agradezco un montón que hayan estado acá eh, Los quiero mucho, en serio Muchísimas gracias, que tengan un hermoso mes Hermosas fiestas eh, Y este es un hermoso Un hermoso mes, básicamente De recuerdos, de retrospectiva eh, hacia el año que pasó Y... Y de agradecimiento, básicamente eso Así que, de verdad, yo les agradezco A todos ustedes que estuvieron todo el año Bancándome eh, Diciendo tonterías <ríe> que, que estén acá, como siempre Un beso gigante, cuídense Los quiero mucho, en serio, de verdad Muchísimas gracias por todo Y nos vemos en el próximo video Chau chau